somos pequeño comercio. La entrevista de hoy es un poco excepcional porque no vamos a hablar de ningún negocio concreto, de ninguna pequeña empresa de la región, sino que nuestro objetivo hoy es dar ánimos a todas estas personas que, dada la difícil situación actual, se encuentran en búsqueda activa de empleo. En concreto, queremos ayudar a nuestro amigo Francisco, que hoy se encuentra ahí con nosotros. Hola Francisco, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Gaspar. ¿Qué hay? Pues Francisco, yo te conozco desde hace un año, estamos compartiendo un máster en Murcia y lo primero que me gustaría es que te presentaras. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues eh, soy de Yecla, eh, casado, padre de familia de dos preciosas niñas de 9 y 12 años. Aficionado al deporte, practico mucho el ciclismo en, muy, en mi forma de, pues eso, de escape y de soltar un poco los, los nervios de esta situación caótica que hay en este momento. Y bueno, como curiosidad, pues eh, hace un par de años eh, descubrí que bueno, que se me dan bien cocinar y bueno, las paellas me desenvuelvo bien. Es una persona llana y sencilla. Bueno, pues eso no lo sabía yo lo de la paella. Ya, ya nos emplazaremos para cuando se pueda celebrar algo. Y bien, Francisco, cuéntanos un poquito más sobre ti, a nivel profesional, de dónde vienes y, y en este caso, cómo te ha afectado el, el COVID. Bueno, eh, mi carrera profesional se ha desarrollado principalmente durante toda mi trayectoria en la, en la empresa familiar, habiendo desarrollado casi siempre labores comerciales, tanto de ventas en, en lo que es el departamento de exportación. Hace unos años, por motivos económicos, la empresa tuvo que cerrar y llevo pues eso, un par de años gestionando una situación totalmente nueva para mí, igual de que, bueno, que le está tocando gestionar a muchas personas, muchos profesionales que, que, bueno, que no estaban acostumbrados y se encuentran en esta situación, eh, que es un entorno pues eso, complejo, inseguro, con, con, con mucha incertidumbre y que en el COVID pues no ha hecho, no hecho más que agravarlo y darle un punto más de, de drama al asunto. Te cuento un poco la historia de, en, de, la que, de cómo me encontraba. Estaba recién, recién empezando con una empresa eh, en la que tenía puesta todas eh, mis ilusiones y bueno, el compromiso con el proyecto de esta familia que bueno, que la verdad que era una cosa bastante interesante con, muy, pues eso, con, con posibilidades de, de mucho de desarrollo tanto de negocio como, como particularmente eh, mío profesional. El, allá por el marzo, cuando nos confinan, eh, yo pues eso, estaba en cierta comunicación con los gerentes pues, bueno me interesa todo ese tipo de situaciones y creo que en mí la... Es mi labor la, y también la que tengo que, que interesa Hago el tema y eh, el 23 de marzo, y sin premio aviso, recibo un SMS de la tesorería de la Seguridad Social en el que me dan definitivamente de baja en la empresa. Eh, hago un punto y aparte, y pienso que, bueno, que la vida sigue y que desde entonces pues, eh, me he tenido que poner las pilas. Y en este momento estoy más centrado en, como tú bien dices, en terminar lo que es el proyecto Fin de Máster que estamos haciendo juntos y junto a nuestra compañera Mari Carmen, que de aquí le mando un saludo eh, muy afectuoso. Hola Mari Carmen. Y, y por otro lado, pues como no podía ser de otra manera, pues gestionando lo que es la, una búsqueda o la búsqueda de empleo activa en un mercado laboral pues eso que, que está muy cambiante y con, pues, eso, pues eso en una, en, una, en un entorno de mucha incertidumbre y mucha inseguridad uh -huh. y francisco eh, si tuvieras que decantarte o dentro de esa búsqueda que estás llevando a cabo qué tipo de puestos en qué puesto de trabajo te ves, te ves trabajando ¿Qué buscarías? bueno pues mira te. Te digo que me gusta mucho y me apasiona el tema del mundo de la, de la empresa en general. Eh, creo que la iniciativa privada tiene mucho valor y, y que España tiene que, que desarrollarse en ese, en ese ámbito. Eh, me gusta todo lo que es, como te digo, el tema de la gestión estratégica, finanzas, marketing, incluso recursos humanos. Pues bueno, he gestionado equipos de, de vendedores y tal. Y sí es cierto que en la práctica he desarrollado quizás más, más labores del tipo comercial y bueno, eso me ha hecho desarrollarme ciertas competencias como son saber escuchar, eh, capacidad de comunicación, negociación con clientes, la gestión de, de equipos de venta y bueno, cierta, en cierta manera la, res, la resolución de conflictos, eh, más o menos. Imagínate por un momento que estás en una entrevista de trabajo, yo soy ese entrevistador y quiero saber qué me puedes ofrecer o qué le podrías ofrecer a la empresa con la, con la que pudieras empezar a trabajar. Vale, sí, eso es la pregunta del millón. Eh, pues mira, eh, creo que mi mayor valor añadido en una empresa sería lo que es la implicación y el compromiso con, con el proyecto de la empresa. Y añadiría que, bueno, que siendo un perfil ya más senior, eh, tengo esa capacidad de dar coherencia y lógica a los proyectos, añadir un punto realista de, de lo que sería la, la sensibilidad que he adquirido durante estos años de carrera profesional y siempre desde unos valores, pues eso, de sencillez, de esfuerzo, de ilusión y, y de la honestidad que creo que siempre me ha caracterizado como, como profesional. Pues yo desde aquí lo corroboro, Francisco. Y una última cosa que sí que te quería, te quería pedir es que compartieras precisamente eh, pues eso que tú estás haciendo durante estos meses y le ofrecieras un mensaje de ánimo o, o de acompañamiento a esta gente que se encuentra en la misma situación que tú, por, por desgracia, y está y está buscando empleo. ¿Qué les dirías? Pues yo les daría eh, un consejo y sería poner en práctica lo que yo eh, he llamado las tres R del empleo. Eh, primero sería reciclarse, eh, tanto en formación de carácter técnico, en idioma, en habilidades y competencias digitales que tan necesarias son eh, en estos días de, eh, de, de limitada movilidad, el reinventarse como profesional eh, en el sentido de que nadie sabe como uno mismo eh, qué potencial tiene y, y, y el, el, qué otras cosas se pueden hacer. Eh, yo, hasta hace muy poco, por ejemplo, no había oído hablar ni de la marca personal ni lo que es la huella digital, y, y, y considero que eso es muy importante a la hora de de, eso, de, de de cara a buscar el trabajo y a aumentar tus posibilidades de empleabilidad. Y el tema de reposicionarse en otros sectores. Eh, es cierto que eh, el COVID está poniendo a, a toda la economía en dificultades, pero incluso en estos momentos hay ciertos sectores que, que no es que se hayan mantenido, sino que incluso han, han aumentado el nivel de actividad, de facturación, eh, de forma incluso exponencial. Entonces, ¿por qué no eh, tratar de, poner, de posicionarse en, en, en esos sectores en los que seguramente hay hay muchas oportunidades de trabajo y como último y, y sí que en este caso sí que le daría un eh, un ánimo en el sentido de que tenemos que cambiar el chip hay que hacer un reseteo interno de tanto a nivel personal como profesional eh, dejar a un lado lo que es la negatividad y la frustración que en el que creo que todo en algún momento hemos caído y y tener esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y si es necesario, si es necesario pedir ayuda, ¿por qué no? Eh, y no acomplejarse ni menospreciarse. Al revés, eh, levantarse cada día con una actitud positiva, con una actitud eh, activa de, de, de eso, de, de, de mirar el, al futuro con, con cierto optimismo que seguro que, que, nos va, que en algún momento no, nos va a cambiar la cosa y... Y pues eso, vamos a encontrar un trabajo y bueno y vamos a seguir con, con nuestra vida como, como estábamos antes. Pues muchísimas gracias por tu palabra, Francisco. Eh, muchísimo ánimo y fuerza desde aquí. Estoy seguro de que más pronto que tarde vas a encontrar un trabajo. Y de la misma forma, dar también mucho ánimo a la gente que nos está viendo, porque precisamente se trata de un momento temporal. Está, está claro, es evidente que es un mal momento, son crisis. Las hemos pasado otras veces, las estamos pasando ahora, las volveremos a pasar, pero sobre todo quedarnos con, con precisamente qué pasan. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, os pido una vez más que compartáis, que le deis a me gusta, que deis difusión a, a, a la gente que aquí nos aparece y a este proyecto, que al fin y al cabo lo que pretende es eso, que, que todos nos ayudemos y, y nos concienciemos de que, de que saldremos adelante juntos más fuertes y, y pronto. Un saludo y hasta la próxima.